libro, desde las resistencias para las resistencias. Luchas por un mundo más justo, donde el buen vivir de toda la humanidad y la solidaridad tienen más valor que el dinero. Entonces la tierra es eso, una forma de vida, una forma de, de, de, de, de ganarse el sustento y este también el, el ser campesino. Tiene un contenido cultural. El mundo rural genera cultura. El, el mundo este urbano lo que genera es identidad nada más, más. Entonces, y también la cultura campesina es muy rica y, y yo soy heredero de esa cultura. Vale la pena luchar por ella. Ahora, a seis meses de concluir nuestro recorrido, Estamos recopilando y transcribiendo las voces y la gran diversidad de experiencias y conocimientos de los pueblos en lucha de Mesoamérica a través de un libro. Con tu apoyo lograremos terminar el libro en octubre de este año. Muchas gracias.